Bien, en nombre de la familia Santos Enríquez, en el día de hoy se conoció la audiencia preliminar seguida a la imputada Ana Stephanie Luna. Eh, la magistrada decidió enviarla a juicio por asesinato, tomando en cuenta la acusación del Ministerio Público y la parte querellante también. Entendió que la acusación tenía méritos suficientes y que estaba dentro de la, de la normativa legal y la envió a juicio. Hoy sí, hoy sí, hoy me siento mejor, gracias a a pesar de todo lo atropello y todas las cosas que he pasado aquí, pero me siento bien, porque por lo menos ya sé que la van a enviar a, a juicio de fondo. Que todas las pruebas, madre de ella vociferaba que ella iba a salir, que la mamá iba a durar dos años o tres años, que era lo que iba a hacer. Pero yo la dejaba porque Dios está ahí y la justicia también.